¿Qué tal, guaymas? Aquí los saludos de Shibuster City Bueno, esta vez les traigo un nuevo Creepypasta Sí, señores, hoy vamos a ver el No te mires al espejo, así se llama el Creepypasta Y bueno, no sé de quién sea Es desconocido el nombre, pero bueno Vamos a ver qué terrorífico suena esto, ¿no? Así que bueno, espero que les guste Y nos vemos sin más en el siguiente Creepypasta Adiós No te mires al espejo Maldigo aquel día, hasta ahora Si este mensaje está llegando a alguien, por favor esto no es una broma, una creepypasta, ayúdenme, les contaré un poco más, pero cuidado, si eres curioso, no lo intentes, a menos que quieras quedar como yo. Tenía 14 años, aficionado por la lectura, mitología, leyendas de terror, creepypasta, mis tardes las pasaba mayoritariamente solo, mi madre y mi padre trabajaban y sin mucho que hacer, excepto algunos deberes, leía y también solía jugar un juego en línea. Pero el juego ya me estaba aburrido. Me metí a un foro que era de leyendas y había probado unas tantas. Pero nada me había sucedido. Las estaba leyendo simplemente para pasar el rato. No recuerdo bien cómo llegué al foro. Solo recuerdo que era algo de Mirrors.com. Algo parecido a ese. Encontré una leyenda que me llamó la atención. Decía, no te mires al espejo. Curioso por aquello. Decidí leerla. La leyenda era igual a todas, solo que en casi todas las leyendas que solía leer en ese foro tenía que comprar velas, pronunciar palabras y cosas extrañas, solo había sido una pérdida de dinero haberlas intentado, esto era simple, un baño sin luz y un espejo, necesitabas uno grande, el cual tuviera una panorámica de tu baño y pudieras verlo todo, la leyenda era muy breve, solo decía que si querías experimentar el miedo por 5 años lo hiciera. Si no quería, me saliera de la leyenda. Tenía curiosidad y fui a mi baño y saqué la ampolleta. Cerré la puerta. La leyenda decía que lo único que debía hacer era mirar mis cuencas de los ojos por unos minutos en aquel espejo. Decidí hacerlo. Nada extraño en los primeros segundos. Todo seguía igual. En un momento, mi cara se borró del espejo. Y cuando pestañé y miré al otro lado, todo volvió a la normalidad. Ahora había recordado lo que decía. Si la oscuridad en el baño comienza a aumentar y una parte de ti desaparece, no te preocupes, es parte de este miedo que experimentarás. No pestañees ni mires a otro lado, esto interrumpirá la sesión de terror. Si lo haces, sigue intentándolo, pero recuerda que antes de eso, aún tienes tiempo de arrepentirte. Entonces, sin tener una duda en seguir haciéndolo, probé otra vez sin pestañear y tal como lo decía, la oscuridad se sumió en mi baño. Y mi rostro volvió a desaparecer, seguía concentrado en mirar al espejo, pues ya no podía mirar mis cuencas, no había, seguí por unos segundos sin que nada volviera a pasar y por unos segundos sentí una fuerte melancolía y miedo, recordé también que decía, ya casi llegas, si sientes una pena, un miedo, algo que impida seguir, ignóralo, pero ya no puedes volver atrás, te lo advertí. El miedo seguía hasta convertirse en un pánico y la tristeza en llanto, decidí que esto se estaba tornando raro, por lo cual pestañeé pero nada pasó, una niebla comenzó a salir de un lugar del baño y en mi casa no había nadie, no podía pedir ayuda, no sé cuánto tiempo estuve ahí, congelado, pero al fin pude despegarme de todo, pero ahora todo se veía oscuro en mi baño y no era igual, tenía manchas de suciedad por todos lados y cuando iba a abrir la puerta, ya no había puerta. Solo era un baño, sin salida, sin ventilación, y al frente mío había una pantalla, y fue cuando me vi a mí mismo, en el otro lado, estaba dentro del espejo, si estás leyendo esto, no te mires al espejo.